Hablando con Jesús Podcast Honra y el poder a nuestro Señor Hoy con otro tema maravilloso que nos trae el Señor Siempre andré la gloria Y esa honra y ese poder Nunca vamos a cansar de reiterarlo De decirlo porque Él se merece mucho por todo lo que hace En nuestras vidas y esa misericordia y esa gracia que nos da De esa gracia estamos dando en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo Que tenemos a su Santo Espíritu con nosotros Gloria a Dios en el nombre poderoso de su nombre Hoy con un tema maravilloso que nos pone En Estos Hablando con Jesús Podcast el Señor Y el título que ha direccionado el Espíritu Santo Se lo, lo tituló así Es mejor ser un predicador rechazado que un perro muy aceptado wow tú dirás qué título tan tan bueno, ¿cierto? una vez más es mejor ser un predicador rechazado porque se habla la verdad no se habla se habla bonito gloria a Dios pero toca hablarle a ese pueblo realmente que necesita ser edificado únicamente quieren escuchar lo bonito, lo hermoso tener sillas de cinema y prácticamente no están haciendo la tarea tú ¿No me estás diciendo, estarás juzgando no, no estoy juzgando, es que eso es lo que el Señor pone este tema me lo dio aproximadamente hace unas hace un mes, si no estoy mal me lo dio el Señor y bueno, siempre glorificando a nuestro amado Padre Celestial y, ese, y, y es mejor ser un predicador rechazado que un perro mudo aceptado, has visto esos Perros que tienen esos bozales que no pueden ladrar, no pueden hacer nada porque su boca está atrapada en ese bozal y como no sé cómo tú lo llames y no pueden hacer nada porque ese perro no, no va a poder morder, no, puede, no va a poder ladrar va a poder de pronto llorar, pero no va a poder hacer nada y es por eso que el Señor, mis hermanos de la aquí de este hablando con esos podcast de que estamos en la gloria porque estamos en la gloria para hablar de Dios porque estamos en la gloria radio porque nos ven en YouTube, nos ven en Facebook siempre dándole esa gloria y esa honra al poder a nuestro Señor y el Señor esta mañana, en esta tarde, en esta noche en el momento que tú nos estés viendo aquellos que nos están escuchando porque estamos en la gloria bienvenidos también a otro domingo más aquí dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor y el Señor nos lleva precisamente a Isaías, capítulo 56, del versículo 10 al 11. Una vez más, Isaías, capítulo 56, de 10 al 11, que el Señor nos dice, en esta semana, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta semana, eh, en su palabra? Vamos a ver. ¿Quién es? Y el profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 10 al 11, nos dice, Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes.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 Que el pueblo de Dios únicamente tiene ese comezón de oído y quiere escuchar las, las cosas bonitas. Y el liderazgo no está haciendo la tarea. Piensan que están haciendo la tarea, pero si el Señor está poniendo esto, es porque hay algo que está fallando, mis hermanos, de Cusanos de la aquí hablando con Jesús Podcast. Tú dirás, no, por eso no escucho tus prácticas. no es que, es que no soy yo, es el Señor poniendo eh, estas palabras. Y como siempre lo digo, no somos cantidad pero somos calidad y, a, y donde caiga esta semilla va a caer en buena tierra entonces una vez en más el título es es mejor ser un predicador rechazado porque se habla la verdad que un perro mudo aceptado y la misma palabra en el profeta Isaías nos dice que lo voy a leer otra vez porque es una palabra fuerte pero se hablar con amor como siempre como el Señor nos ha Enseñar Sus atalayas son ciegos esas, esas atalayas son columnas Esas columnas que supuestamente deben estar en esa oración En esa lectura de la palabra Que realmente son ciegos Que no están viendo las cosas espirituales es, No está diciendo aquí el profeta Isaías Todos ellos ignorantes Porque una vez más en Ocías 4 se Nos está diciendo que este pueblo Se está perdiendo ¿Por qué? Por falta de conocimiento Porque no están escrudiñando la palabra también todos ellos perros mudos, como lo dice el título. Tienen esa, ese osal en sus, en sus hocicos. Los perros no hablan de que han callado, porque hay ignorancia, porque son ciegos, no ven lo espiritual. No pueden ladrar, no pueden hablar. Soñolientos, perezosos. Critican a los demás, juzgan a los demás, no llegan a tiempo. Echados aman el dormir En la pereza Todos quieren en bandeja de plata Que te quieren las bendiciones Todos quieren que se los den Oren por mí Claro que uno ora por ti Uno intercede por el pueblo de Dios Uno intercede por Israel Por todo La pregunta es ¿Estás orando por, el que te, por tu enemigo? ¿Estás orando por aquel que te desea lo malo? Si no estás haciendo Bueno como, como lo hizo el Señor Jesucristo, él vino por los enfermos, no por los sanos. Y es por eso que el Señor, esta, esta palabra no es mía, esta, esta palabra fue la que, el, como dijo eh, el Señor, lo hizo el Señor en su palabra, fue el que me envió. Entonces, esto no es palabra mía, esto es palabra del Señor. Y continúa diciendo el versículo 11 de Isaías, capítulo 56, que nos dice, y esos perros comilones son insaciables, quieren bendiciones, quieren vivir bien, quieren estar en el mundo y también quieren estar con lo de Dios. Pero Dios es un Dios celoso, tú eres frío o caliente. Decide qué quieres hacer, porque los tibios el Señor los, vo los vomita. Entonces, si eres ese, esa persona que realmente... Eh, estás evangelizando, dando la palabra de Dios, eres frío o caliente pero tú estás diciendo, estás duro, no, no soy duro, es la verdad es el, hoy el pueblo de Dios no está, no, no está queriendo hacer la voluntad de Dios Dios está bendiciendo Dios está dando mucha gracia, mucha, mucha misericordia pero el pueblo no da, no da nada por lo que hizo el Hijo de Dios que fue crucificado, fue colgado eh, en ese madero vamos iglesia, realmente te importa el show o realmente tu salvación y continúa diciendo, y los pastores mismos no saben entender porque no están entendiendo y están haciendo lo mismo que, que dicen el versículo 10, sus, sus atalayas son ciegos porque realmente esto, ellos pretenden que, ellos están entendiendo pero no los pastores mismos se están, están eh, van a o se están creyendo que como que hay que hablarles bonito si no se me va el diezmo, hay que hablarles bonito si no voy a perder eh, lo de mi mensualidad. Recuerda quién es tu proveedor. Y por eso en Juan capítulo 10, ya voy a terminar el versículo 11, pero quiero llevarte a Juan capítulo 10, versículo 11 y 12. Porque el, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, 11, nos dice, Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. No otro ser humano. No otro hombre. Jesucristo, fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Y por eso yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? No es el líder. O el pastor que tú tienes en tu, en tu obra. No. Él no, él es el asalariado. Nosotros somos los asalariados, mis hermanos. El buen pastor pagó un precio hace dos mil años por cada uno de nosotros. A él es el que debes hablar directamente. Tienes ese tú a tú. Pero lo que hemos hablado, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, a él es el. A, a, a, al gran yo soy, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, es, es esa comunión que hoy. Se ha, se ha desviado realmente lo que debe ver un, un ser humano para que... Mejor dicho, los vimos como los católicos. Debe haber un cura para que puedan hablar con Dios. No. Por eso el Hijo de Dios pagó el precio. Para que tengamos es, es esa, comuni esa comunión eh, a través del Hijo. Porque pida, pida al Padre todo lo que tú quieras. Porque si lo pides en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él los dará. Pero a la manera del, del Señor, si te conviene, claro que te lo va a dar. Y si no, el Señor no te lo va a dar. En el nombre poderoso de su nombre. Pide más de sabiduría, pide más conocimiento, más entendimiento, pide más de su Santo Espíritu, mis hermanos. Y por eso, en el, en el versículo 12 del capítulo 10 de, del Evangelio de Juan nos dice, más el asalariado, y que no es el pastor, escucha esto, más el asalariado, que no es el pastor de quien no son, no son propias las ovejas, o sea, tú no eres mi, mi oveja. Donde tú asistes, yo no estoy diciendo que no asistas a esa iglesia porque necesitas asistir. Ese, ese pastor, como lo titulan el líder evangelista, como, como tú lo llames, es un instrumento de Dios. Eso es todo. Pero el pastor pagó el precio hace dos mil años. Tenlo, tenlo clarito. Si no lo tenías claro, hoy se te abrieron los ojos espirituales. Hoy se te abrió los oídos espirituales. Porque el gran pastor está usando como a ese perro. Nosotros somos los perros. Como lo aprendió un pastor. Somos los perros. Que únicamente ladramos. Pero el buen pastor, el que pagó el precio ese sí debes tener esa comunión con él por la mañana, por la tarde, por la noche no pudo por la mañana, listo por la noche, pero lo ideal mañana y tarde y noche o en todo, en todo momento, excluyendo su palabra, entendiendo su palabra mis hermanos y por eso dice la palabra en el evangelio yo, yo, es, que, es que quiero terminar de, eh, de, de hablar de este versículo pero cada día el señor me va trayendo más cosas Ve venir, mira, te lo leo otra vez, más el asalariado, y quien es el pastor de quien no son, no son, son, son propias las ovejas. Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Hoy vemos muchos, muchos asalariados, mucho liderazgo. Que únicamente está usando un pueblo de Dios para que para llenarse de platica para llenarse de un título pero estoy diciendo que todos en tu iglesia no pasa no, estoy hablando en otras iglesias y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa yo sé que en este momento estás pensando que de pronto saliste de una congregación que fue dispersada que fue acabada porque tú creías que ese buen pastor era ese hombre que está al frente tuyo y te estaba dando, y, y él era el pastor de pastores. No, el, pas, el pastor de pastores es Jesucristo. Está no soy bien. clarito. Él es el que te mantiene, te sostiene. Eso es todo. Nosotros somos unos instrumentos que damos la buena nueva del reino de los cielos. Eso es todo. Así que si tú estás poniendo la mirada en un hombre. Bájate, bájate de esa nube, bájate de ese pedestal, bájate de esa mesa, de esa silla donde te estabas elevando y poniendo la mirada en ese hombre y ya, y pon la mirada en Jesucristo Jesús. Porque volvemos una vez más a Isaías 56, 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos. Y hoy vemos un pueblo de Dios, entre comillas voy a poner esto, que asisten a los templos. Y yo me encantaría hacer esto, no es por corchar a nadie, no es por decir, no estás en comunión con Dios, pero me encantaría decirte qué hablaron ese día. Me gustaría ir a diferentes templos. Señor, dame esa oportunidad, Padre y preguntarle de qué hablaron ese día y qué aprendiste. Y vemos que la gente va a hacer un club, a un club social, más no un, a, a respetar y a, y, y a entender la palabra de Dios. No toman notas, no profundizan la palabra, se quedan con lo que eligió, lo que le dijo ese líder, ese liderazgo y ya. Y continúa ese Isaías 56, 11 que dice Todos ellos siguen sus propios caminos Cada uno busca su propio provecho eso voy a ir a conseguir mujeres a, a ese templo, a esa iglesia Porque hay unas mujeres hermosas O, o de pronto dirás, estas mujeres Hay unos hombres, mejor dicho, para buscar marido Las que esa iglesia llevan el mejor show entonces mira, esta palabra una vez más El Señor me la dio próximamente más y más. La honra y la gloria son para el Señor Porque una vez más el título Es mejor ser un predicador rechazado Que aunque sea te vean siete Yo no limito al Señor Te vean siete, pero esos siete están recibiendo buena palabra A que te estén hablando bonito Y mañana me dicho Si hubiera Cristo Ah, no, pero a mí no me dijeron eso porque precisamente necesitas escrudiñar la palabra, entender la palabra, y tener esa comunión con el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que mejor dicho, que esa misericordia, que esa gracia se había reflejada en tu rostro, en tu forma de hablar, de actuar, pero hoy en día, Dios mío, dé misericordia de cada uno de nosotros cada uno una vez más busca su propio provecho, cada uno por su lado si ven el hermanito que está en problema ah, yo no te conozco ¿qué hizo el Señor cuando le llevaron a esta mujer y que, le, que querían eh, tirarle piedras ¿qué fue lo que, qué fue lo que hizo? ¿Qué les dijo a sus fariseos y toda esa gente? Pero hoy vemos que hoy no vemos Jesús en cada persona. A muchos liderazgos se les llena la boca que yo que no sé qué, que no sé cuánto. Yo siempre lo, lo, lo he dicho, me encantaría que Jesús que se les llena la boca de decir que yo y yo y yo y yo fueran a Somalia, fueran al Medio Oriente fuera donde la iglesia está, está realmente siendo pers uh, perseguida y volvieran y contaran y yo sé que su mentalidad cambiaría me encantaría escucharlos aquellos que dicen que yo y que quiero las naciones y no sé qué a ver si aguantarían o, o váyanse un mes aquí en Colombia un, un, un lugar que se llama el Catatumbo donde es zona roja, donde hay guerrilla y todo eso, paramilitares, y predique la palabra de Dios si puede. El Señor puede ser maravilloso y grandioso y podría hacerlo, y podría cuidar, pero me encantaría que fuera esa, esa persona y regresara y contara. A ver si lo puede hacer como lo hace aquí en las, en las ciudades y en algunos lugares. Entonces es mejor ser un predicador rechazado hablando la verdad pero con amor hablando esa verdad que realmente necesita ser hablada que este pueblo realmente sea uh, como quitándose esa ceguera espiritual un pueblo que únicamente está buscando los afanes de la vida únicamente está buscando el momento pero no está buscando esa vida eterna en cristo jesús Vemos una juventud que se está perdiendo, vemos una juventud que realmente no está teniendo una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos una juventud grosera, vemos una juventud que está mal criada vemos una juventud que quiere todo fácil. Vemos un, un mundo, te lo digo, de aquí a 2030, no van a, no, yo, según como ya lo ve uno, este mundo uno, cada día peor, pero gloria a Dios porque se está cumpliendo todo lo que dice la Palabra. La venida de Cristo está muy pronta Estás exagerado Estás aburrido Llámame como tú me quieras llamar Pero te lo digo el, Yo soy el buen pastor Es Jesucristo No el pastor que tú tienes Debes darle respeto, claro que sí Debes de respetarlo Te está dando una palabra que el Señor Te está dando o nos está dando Para dártela a ti Y si te llegó, recibe Escruñela Toma apuntes y voy a, voy a, señor, estoy tomando apuntes. ¿Será lo que me dijo este líder? ¿Es verdad? Es, lee la palabra. Cuando lea un versículo en la Biblia, como te estaba leyendo, son atalayas. ¿Qué son atalayas? Pues la gente son atalayas ciegos. Y le preguntan, ¿qué son atalayas? No sé. Comienza a escudriñarla, a profundizarla. Si tú... No, no entiendes en eh, la versión Reina Valera puedes leer la, la versión la palabra de Dios para, para todos es más simple pero no te quedes ciego no te quedes sin escuchar la, la voz del Señor el Señor te está hablando tú dices que tú quieres escuchar al Señor escrudiña órale es un proceso claro que sí y por eso es de, el Señor está hablando todos somos un liderazgo todos no únicamente al que se sube a un como se llame a una tarima a, a un altar como tú lo llames no únicamente todos somos liderazgo, porque todos somos reales ¿verdad? y es por eso que hay un proverbio que dice en la, en la, en la nueva traducción viviente nos dice confía en el señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento y es lo que vemos hoy, una sociedad que dependiendo del propio entendimiento de ellos, de, más no están confiando en el Señor, no están confiando que realmente el Señor sea direccionando ese liderazgo. A veces nos vamos a sentir rechazados, y si nos sentimos rechazados es porque estamos haciendo la tarea, porque les incomoda que hablemos la verdad, les incomoda como, como actuamos, nos juzgan, nos critican pero si criticaron a Jesucristo ¿por qué no nosotros? hasta el mismo Jesucristo dijo que en el mundo seremos criticados, odiados por causa de él pero a los valientes se les dará el reino de los cielos y es por eso que el Señor te está hablando a lo más profundo de tu corazón te estaba hablando lo más profundo de tu vida no únicamente a ti mujer no únicamente a ti varón no únicamente a tus hijos, hijos, a tus padres a toda tu familia llegó el tiempo de que seamos esos buenos líderes no seamos que, que un perro mudo aceptado esos, una vez más esos perros que tienen sus bozales digamos un pitbull que tenga ese bozal no va a poder hacer nada va a estar humillado ahí Ay, calla, ay, calmado, porque ese bozar lo tiene asolapado. Pero llega a quitar ese bozar a ese perro. Y vas a ver lo que va a pasar. Y te acercas a perro. Porque en sí ese perro está caracterizado como un perro peligroso. Tiene su instinto de ataque. Entonces por eso te dice el Señor en este proverbio, confía en el Señor con todo tu corazón. Realmente tú confías en el Señor con todo tu corazón. Tú dirás, sí, pero a veces dudo, claro que sí, claro que sí. En el nombre poderoso Jesucristo, por eso el Señor te está diciendo, confía en mí. Yo soy el buen pastor. Ese instrumento que puse en ese templo, en esa iglesia, en esa casa, como tú la llames, es únicamente un instrumento para que de esa palabra, para que te llenes de mí. Ya que te da pereza, como lo dice Isaías en el capítulo 56, 10, 11, te da pereza leer la, mi palabra, te da pereza, eh, mejor dicho, a seres atalaya. Te estoy enviando un, un instrumento mío, un hijo mío, para que, aunque sea. Escuches la palabra porque te da pereza Y por eso te, te, te estás perdiendo Te dice el Señor Te estás perdiendo El Señor quiere realmente una iglesia viva Una iglesia realmente una novia Que esté preparada para ese novio Yo te hago una pregunta Y yo sé que la he hecho muchas veces En diferentes emisiones Si viniera Cristo hoy te Dirías ¿Irías realmente con Cristo? No me la respondas. será el Señor. Si viniera Cristo hoy y si te rechazaron porque realmente diste las buenas nuevas de Reino Cielos, ¿cuántas personas tú crees que, como dice el título, es mejor ser un predicador rechazado o un líder rechazado? De ese, re de ese rechazo que esas personas. Algún día entendieron que me hablaron la verdad. Yo rechacé esta persona, pero le pedí con el, con el tiempo perdón a Dios ante todo y después le dije Dios perdón por lo que rechacé esta persona. Y tú hiciste la tarea y el Señor dice, buen siervo, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, te haré lo mucho, te daré una vida eterna. Y por eso el proverbio dice, confía en el Señor con todo tu corazón, como yo lo digo, con vuestro corazón no estoy cambiando la palabra vuestro corazón, orando a todos en el nombre poderoso Jesucristo mira Mateo eh, 6.33 en la versión de TLA lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y hoy nos está haciendo esto y, y continúa diciendo Mateo 6.33 y que hagan lo que él les pide y no se está haciendo. No se, está, se están adorando ídolos paganos. Se está adorando un hombre. Están poniendo la mirada en un hombre, mas no en Dios. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Dios nos va a dar todo el tiempo. Tú dirás, lo ves fácil, no lo veo fácil porque lo estoy pasando, lo estoy viviendo y llevo un proceso an, a, antes de pandemia y post pandemia. Y lo, y, lo, eh, y lo estoy entendiendo. A veces tenemos que pasar por ese desierto, a veces tenemos que, que ese alfarero comience a procesarnos con nosotros, como ese aro que es fundido, pero vemos una comunidad, vemos una sociedad que todo lo quiere fácil. Y lo que te voy a decir es, no estoy criticando, no estoy juzgando, pero vemos hoy, por ejemplo, en el ámbito colombiano, aquí en Bogotá, Colombia, la gente quiere carreteras en perfecta condición, un transporte en perfecta condición, pero no pagan el, hay una mayoría que no pagan el transporte. Y yo sé que los salarios no son los, los super salarios, pero bendito sea el Señor que te está dando un salario. Y veo que la gente se sube por la parte de atrás de los buses para no pagar un pasaje. Ese, te voy a poner el ejemplo en dólares. Esos dos dólares o tres dólares puede ser el cambio para tener un mejor transporte, pero la gente todo lo quiere fácil. Todo lo quiere gratis y gratis no se puede. Hay que trabajarlo. Jesucristo pagó un precio y fue rechazado por decir la verdad. Fue entregado por su propio pueblo. Y nosotros que somos los perros no estamos haciendo la tarea. a lo mejor estamos fallando y por eso el señor nos está llamando y te está, ya, y te, nos está llamando nos llevando a lo más profundo de nuestros corazones que despertemos que realmente este pueblo se, sea lleno de la presencia del señor no sé qué estás, espera, estás esperando que te pase en tu vida vemos hoy una juventud rebelde que no respeta a sus padres Vemos hoy padres que no, fui, no, no fuimos unos buenos padres. Y le pedimos tanto perdón al Señor, porque esta juventud se perdió desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto comenzó a perderse mucho tiempo, mucho tiempo, pero eh, viendo las cosas que como van empeorando como de los 50 para acá, comenzó a verse una perversión, Tremenda. Por ejemplo, en el caso colombiano, cuando Israel se hizo como nación otra vez en 1948, y Colombia no corre, no reconoció a Israel como nación, y en los 50 comenzó la violencia que no ha terminado en Colombia porque la misma palabra lo dice bendito el, el que te ben, bendigo al que te bendiga y mal, y, y al que te maldiga Ahora entiendes Colombia por qué estamos así y vemos unos gobiernos que son odian al Señor están hacen hacen bar, hacen cosas que no agradan al Señor acuden a dioses paganos a la brujería y por hablar la verdad a veces nos amenaza por hablar la verdad los brujos, mejor dicho, nos atacan más pero gloria a Dios porque tenemos un Dios vivo y de poder que nos protege en el nombre poderoso de Jesucristo mi alma te alaba y te glorifica Señor hermoso eres y daré la gloria y la honra al Señor no te canses de glorificar en el nombre poderoso de Jesucristo Efesios 4.15 nos habla aquí sobre la unidad del Espíritu y en el versículo 15 dice sino, sino que hablando la verdad en amor estamos hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir, Cristo Jesús el Mesías el Maestro el Ungido de Dios Te lo repito, sino que hablando la verdad en amor lo podemos hablar en amor esta, esta semana me, Dios me ha puesto de una, de una manera diferente a hablar en amor y, y estas personas han sido quebrantadas, porque yo sé no, no, no soy yo, porque soy un como dice aquí la palabra en, en Isaías soy un perro más porque al buen pastor le dijo a este perro habla con estas personas y esas personas se quebrantaron porque tenían una aflicción lloraron se desahogaron y yo dije gloria a dios porque tú estás haciendo la la la, la obra señor es el señor no yo yo únicamente soy un instrumento que hoy lo utiliza mañana me puede llamar y ya cumpliste el momento que vengas a casa. Y yo, bueno, Señor. Y como dice una palabra en, Mar, en Marcos 4.20, nosotros plantamos las semillas y Dios produce la cosecha. No nosotros. Es Dios el buen pastor. Por eso dice el título, es mejor ser un, un predicador rechazado. Es mejor ser un líder rechazado que se habla la verdad. Con amor, como nos dice Efesios 4.15. Para su gloria y su honra, llevamos 32 minutos aquí hablando de la palabra de un libro maravilloso que se llama Los libros que está compuesto, eh, la Biblia que está compuesta por diferentes libros. Que el Señor nos habla: ¿Quieres una vida eterna? ¿Quieres llenarte de mi Santo Espíritu? ¿Quieres conocerme? Lee mi palabra, escrudíñala. No esperes un domingo, no esperes un martes, un miércoles a que te hable el instrumento que estoy usando para que te dé la palabra. No es que no tengo plata, pero son capaces de gastarse eh, 700 mil dólares en un teléfono, pero no son capaces de comprar una Biblia que puede costar 50 dólares. O no sé cuánto cuesta en tu país. Pero el Señor quiere una iglesia realmente comprometida. Piensa en ti. Piensa en tu pareja, piensa en tus hijos, piensa en las personas que están alrededor. Ganemos primero a los que están alrededor y después pensemos en las naciones. En el nombre del de Jesucristo. Y si quieres ir a Marte, pues después vas a pensar en Marte. Pero piensa primero en tu familia, en tu vecindario. No has podido con tu iglesia y ya quieres ir a, a, a Ucrania. Y no estás hablando la verdad ¿Por qué? Porque no quieres que se te vayan los diezmos ¿O porque únicamente quieres que tu iglesia Se llene para que ese ego tuyo De que, sea, que tengas un título Te haga sentir bien Líder No sé cómo te, cómo, cómo te llame, Pero tú, todos somos líderes Todos somos ese real sacerdocio Recordemos que el buen pastor es Jesucristo él se va a dar la gloria y la honra y la honra. Nosotros somos los asalariados. Nosotros somos aquellos que el Señor está utilizando para las buenas nuevas de renunciarnos Porque el amor de Dios se ha manifestado. No porque nosotros lo hemos amado, sino porque Él nos amó primero. Iglesia, en el nombre del poderoso de Jesucristo. Dale siempre esa gloria. Dale siempre esa honra al Señor. Porque... Él es maravilloso, recuerda Mateo, eh, ma, eh, perdón Marcos 420 Nosotros plantamos la semilla, ponemos como me pasó esta semana, la planté Y el Señor produjo la cosecha, sacó ese, esa aflicción Yo sé que está trabajando en estas personas Y va a trabajar y va a decir Yo recuerdo que por medio de este, de, como, este muchacho, este señor, eh, él habló y me hizo sentir bien y me acuerdo que no fue él y con el tipo van a, van a saber que fue Cristo Jesús que tocó sus vidas fue Cristo Jesús que habló a sus corazones en el nombre poderoso su nombre pero no no que se te va a llevar satán no hay que ser sabios para hablar y por eso una vez más Efesios sino que hablando la verdad con amor, cuando dices con amor, debemos de ser sabios y prudentes. Como hemos de hablarle a las personas, esas personas no van a entender si no conocen de Dios. No podemos hablarles como ya sabiendo de Dios. No, hay que ser sabios y que esa semilla va a llegar. Y el Señor va a hacer algo maravilloso en cada uno de, de, de esas personas, en el nombre de tu familiar, de tu. De, tu Compañero de trabajo, de donde tú estés, te rechacen o no, dale la gloria y la honra al Señor, dice Señor, te estoy cumpliendo en el nombre del poderoso de Jesucristo. Efesios 4:25. Mira que también nos habla de la nueva vida en Cristo. Ese Efesios 4.25. Mira lo que nos dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad. Esa falsedad es esa mentira. Habla verdad cada cual con su prójimo. Una vez más, habla, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo que quiere el Señor. Que mostremos que somos hijos de Dios. No que te lleves una Biblia aquí abajo y que te digas que soy pastor, pastora, que te digas que soy el líder que soy cristiano y no sé qué no realmente necesitas demostrar que eres un hijo de Dios con tus acciones tu forma de hablar tu forma de comportarte tu forma mejor dicho de decir yo soy un gran embajador o una embajadora del reino de los cielos porque mi casa y, yo, y mi casa y yo te serviremos mi familia mis vecinos te servirán en el nombre poderoso de Jesucristo gánate esa, esa, esa, ese vecino si es alcohólico, si es borracho, a ese hijo rebelde, gánatelo. Y después si pensamos en ganarnos las naciones, y después el Señor te va a, y va a decir, ah, listo, se ganó el vecino, se ganó el hijo, se ganó la esposa, se ganó el esposo, se ganó una vecindad o un barrio, como tú lo llames, una localidad, listo. Como pudo con eso, yo sé que va a poder con las naciones. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Es lo que quiere el Señor realmente, Iglesia. Es lo que quiere. En el nombre, por eso su nombre. Salmo 15, capítulo 15, versículo 2, mira lo que nos dice. El que anda en integridad, mira lo que nos dice Salmo 15, 2. El que anda en integridad y obra, y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Y esto nos confirma lo que nos dice Efesios 4.25. Si tú andas en integridad, en santidad, si realmente estás, tienes al Espíritu Santo en ti y, a, y, as, y obras en justicia, eres justo en lo que dices y en lo que haces y como actúas, que habla verdad en su corazón. Va a, va a haber, vas a hablar esa verdad porque el Espíritu Santo te va a hablar y, y, y las palabras que van a salir de tu lo, de tus labios para a ser como, como, digamos como cuando tengas ese olor de cabeza te tomas algo para ese olor de cabeza que cada vez que le hables a esas personas va a ser un consuelo, va a ser un, un aliciente para esas personas decir wow, al haber hablado con esta persona me hizo sentir también y que, que con el tiempo digan yo no sabía que eras cristiana o cristiano yo y tú digas no, no tengo que decirlo mis acciones dicen más que lo que yo hago un ejemplo vemos muchos doctores pero no todos los doctores son buenos no estoy diciendo que todos son malos hay unos que realmente son buenos y hay otros que son realmente lo hacen porque, porque por plata. Pero cuando tú lo, lo, eres justo, tienes una integridad en hacer, y tienes un amor en hacer eso, lo vas a hacer con todo tu corazón. No lo hagas para ti, hazlo para el reino de los cielos. Que el Padre se va a agradar, porque si tú lo que haces en esa oración y en esos momentos, en esos momentos en, eh, A solas con el Señor Te lo digo y, y lo he visto Él te va a recompensar en público No por un interés Sino para glorificar el reino de los cielos Y siempre dándole esa gloria Esa honra y el poder A nuestro amado Rey No te canses de decir Yo no me canso Podré sonar repetitivo Pero siempre Él es el productor él es el director Él es el que dirige todo Él dice la cámara para acá La luz para allá el, eh, las, las computadoras para acá El sonido así Y yo señor Yo te heme aquí Como decía el profeta Isaías, Heme aquí como haga Hágase tu voluntad Y es lo que se hace Y el señor dispone el tiempo y el momento Para que para dar las buenas nuevas reino los cielos sonríe porque Cristo te ama sonríe de pronto estás pasando en esos momentos de rechazo pero gózatelos mujer, gózatelos varón, gózatelos porque son momentos que el Señor está viendo, está recogiendo sus lágrimas esa tristeza la, está, la voy a convertir en felicidad esas lágrimas las, las va a convertir en frutos jugosos, frutos maravillosos. En el nombre poderoso, su nombre Jesucristo. Jesucristo, nomás más al decir el nombre Jesucristo da poder. No más decir el nombre Jesucristo, se derriba toda, todo rechazo. Que todo lo que toque la... la tus manos y la planta de tus pies es de bendición en el nombre poderoso Jesucristo Apocalipsis 22 6 nos dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Hoy, está el, hoy en día el Señor está mostrando lo que muy pronto hasta, hasta uh, va, va, va, va a suceder. Hay muchas cosas que el Señor, hay muchas cosas que puedo hablar con vosotros y las puedo hablar por medio de estos micrófonos. Hay otras cosas que no porque de pronto no tienen la capacidad de entenderla. Lo hablo con otros, uh, con otros siervos de Dios. Porque entienden eso. Hay cosas que lo puedo hablar con mi, con mi ayuda idónea, hay cosas que no, porque no lo van a entender. ¿Tú quieres subir así a ese nivel? Bueno, no importa el rechazo, pero siempre glorificando al gran yo soy, siempre glorificando al reino de los cielos. Siempre glorificando al Hijo Jesucristo Y siempre glorificando al Espíritu Santo que está, que muere en nosotros En el nombre poderoso Jesucristo Te amamos, te glorificamos, mi amado Rey ¡Qué palabra maravillosa, Señor, que tú nos has dado, Señor! Cada domingo nos das una palabra que realmente llega a lo más profundo de nuestros corazones Y como te digo, no, es, no somos cantidad, no somos millones Pero estos pocos que somos, Señor, nos gozamos yo siempre digo que si podemos ganarnos 200, no, no te limito Señor, es porque es tu voluntad Señor, no la mía. Haz tu voluntad en mí Señor de ganar cuantas almas tú quieras que yo gane para ti. Porque si he venido a este mundo, tú lo pensaste hace mucho tiempo antes que, tú, que estuviera en la vientre de mi madre hay un propósito con cada uno de vosotros porque cada uno de vosotros son esos, esos, ese real sacerdocio que realmente el Señor quiere hacer un gran propósito pero realmente hoy una vez más esta sociedad se ha desviado porque hay muchos que únicamente están haciendo lo que dice Isaías 56, 10, 11 atalayas ciegas todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, alman el dormir, la pereza. No quieren leer la palabra porque dices que si tú lees la palabra te vuelves loco. ¿Quién dijo eso? Como decía el apóstol Pablo, si soy cuerdo, no, pero estoy loco para Cristo. Y si me llaman llama loco, loco. Y cuando termine mi, mi batalla, ¿quién esta tierra? Llega, llega a la meta. Yo diré, papá, llegué a casa. Cumplimos la tarea, Señor. Ante todo, me transformaste. Y por mí, ganamos muchas almas, Señor. Con mi actitud, con mi forma de ser. Me faltó, Padre, pero tu misericordia y tu gracia me trajeron de regreso a casa. Es lo que necesitamos pedir al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. La primera de Juan 1.6. Si afirmamos que, te, eh, que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Esto nos confirma lo que también nos dice el profeta eh, Isaías. Que si, tú, que si tú afirmas que, que tenemos comunión con Él, pero realmente, eh, vives en el mundo y mientes y no ponemos en práctica lo que dice la Palabra. Estás siendo un perro, comilón, y, un perro, y estás siendo un pastor que no está entendido a, a su a su pueblo, al pueblo del Señor. Todos ellos siguen sus propios caminos. Porque no estás dando las buenas nuevas, no estás, no estás hablando la verdad del Señor, y cada uno busca su propio provecho, el interés de ir a una iglesia para qué, para buscar esposa, esposa o buscar lo que quiera, y cada uno por su lado, es lo que se va a vivir en día. Triste, pero la verdad. Duele, claro que sí. Personalmente me duele, porque deberíamos ser un pueblo unido pero desafortunadamente si miramos hasta, hasta el, el, el antiguo testamento también pasaba lo mismo y el Señor eh, dejaba que pasaran cosas ¿para qué? para que ese pueblo viniera al Señor pero yo veo que pasan cosas pero el pueblo no, no viene al Señor ¿qué tiene que pasar? tiene que haber una catástrofe para que todo el mundo ahí se sí asista están las iglesias esto me hace acordar como aproximadamente unos 7 o 8 años hubo un gran temblor aquí en Colombia, pero se sintió duro. Ese fin de semana, casi un mes, la gente asistió a las iglesias. Yo me pregunto, ¿el Señor tiene que llegar a ese punto para que la gente, el pueblo de Dios, no sea atalayas ciegas, que buscan su propio interés? Y por eso aquí, en Cruceros en la Gloria Radio, por medio de la página de Facebook por, por medio de YouTube Hablamos la verdad Tienes que Y si tú piensas que tu pastor No está hablando la verdad Ora al Señor Y que el Señor toque el corazón de ese pastor O que te lleve a una congregación Donde tú vas a ser salva o salva Y siempre le vas a dar la gloria y la honra del Señor y que tú vas a hacer esa gran, esa gran ficha en esa congregación que no se pierda tu alma y si no te quieres ir de esa iglesia de, ese, de esa congregación pide al Señor Señor habla con tu siervo que eh, esto está pasando y no va contigo y tenlo por seguro que esa oración va a ser escuchada y el Señor le va a hablar a, a, a ese instrumento que está liderando ese templo, esa iglesia y te lo aseguro que ese, ese líder va a venir ante ti y va a decir, mi hermana, mi hermano, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto. Y no, y no. o lo va a decir ante la, ante la congregación. Y si no lo hace, ahí sí como dice el título. Eh, es mejor ser un predicador rechazado que un perro muy aceptado. Sería un perro. calladito ahí con un bozal. Entonces, mis hermanos, el Señor está... Hay mucho material, pero el tiempo se nos acaba, nos está acabando. Ya para ir terminando, recuerda que el evangelio de Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tú adoras en el espíritu y en verdad Señor, y si lo haces, gloria a Dios, aleluya. Amén, como es en inglés. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, necesitas de llenarte de la presencia de Dios. También esta semana hablé con una persona y cuando comenzamos a hablar de, de, de nuestro Dios, se quebrantó y, y, y ella me decía: cada vez que hablo de Dios, uh, aunque gente, mucha gente me rechaza, lloro porque me quebranto, porque Él me llena, Él me satisface. Yo digo, Aleluya, Amen. Él es todo para nosotros. Sáciate de su presencia Que tú tengas a la, pres el, el, la presencia de su Santo Espíritu En el nombre poderoso de Jesucristo Todo temor, todo, toda cosa que te quiera derribar en el nombre poderoso de Jesús Sale fuera en el nombre de Jesucristo Llénate de la presencia del Señor En el nombre de Jesucristo Llénate de su presencia Tú eres, tú tienes, como le digo a la gente, tú tienes un gran potencial. Otra cosa que el enemigo quiere poner en tu mente es que tú no puedes, tú sí puedes. Antes me, antes me pasaba eso, pero cada día el Señor me está enseñando y estoy aprendiendo en el nombre del poder de Jesucristo. Dale esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Señor. No te canses de glorificarlo, no te canses de decir, Señor como decía una vez más el profeta Isaías heme aquí aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Señor y como también eh, eh, Daniel déjame buscar creo que es el versículo 1 dame un momento eh, cuando el rey Nabucodonosor llamó a Daniel para que entendiera este sueño eh, eh, Dios le dio conocimiento y inteligencia para que pudiera ent entender pide al Señor conocimiento y inteligencia sabiduría, para que tú puedas entender los designios para que se haga la voluntad, para que escuches la voz del Señor, ese sentir que es del Señor iglesia, en el nombre poderoso Jesucristo y ya para ir terminando Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 6 y 7, la nueva versión internacional nos dice, el amor no se deleita en la maldad, me encanta esta versión, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo, dis lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué hermosa la versión nueva internacional. Y este proverbio, en la nueva versión inter internacional, también me gustó. El proverbio 14, 5. El testigo verdadero jamás engaña. El testigo falso propaga mentiras. Entonces es mejor ser un pastor, un líder rechazado que un puerro aceptado, con voz y que no pueda ladrar y morder. Mis amados, el Señor nos ha hablado. A lo más profundo de nuestros corazones. Dale esa gloria, dale esa honra y el poder a nuestro Rey. Que Dios te continúe bendiciendo. Nos veremos en otra emisión más, aquí en Hablando con Jesús Podcast. Recuerda que estamos en la gloria, estás en la gloria para hablar de Dios. Y que el Señor, en esta semana que comienza, eh, y en este fin de semana que termina, sea bendiciéndote cumpliendo los anhelos de vuestros corazones y recuerda lo que nos dice en Efesios sino que hablando la verdad con amor habla con amor no tanto decir soy cristiano, soy cristiana no, que tus actitudes que tu forma de hablar, de comportarte, de vestirte de ser ese gran embajador va a decir mucho más que diciendo soy cristiano, soy líder, soy pastor no, nosotros somos los perros el buen pastor es Jesucristo Recuerda eso. Entonces, nos veremos en otra misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.